es like collection, my My team, my team. You hate, me the my team. My team, Dicen que no tenía un hit, ahora tengo más de tres con Kiko B. Bien, pro se fusionó con GTP Trislova la puta calidad Dicen que andan con inmunidad Dan dinero y aparece caridad Toman champán como si fuese navidad La nevera está full, full, yeah Ya no soy el mismo negro de ayer Los bolsillos full no puedo estar payé Man, si te falto, eso no es valle Kiko no es boss, mira su parque Y aparece al dice con los trajes Business de martes a martes los te van ¿eh? uh -huh. So fuck what you think about me No eres nadie si genero money Soy orgullo para muchos hobbies Me llaman embustero me parece funny yeah, yeah. Yeah. but si be the end fuck with the team uh -huh. No yeah. somos ajá! ¡Ajá, tío. ajá! ¡Ajá! Tío. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! Yeah. ¡Ajá! Normales, si no saben, mejor evitarles problemas informales. Siempre ando solo, pero ves a dos manes con cosas grandes que miden más de dos. Alex, Alex, Alex, Alex Esto Alex, es como voodoo. Estamos locos, pero no fumamos Tululus Louis Vuitton no compramos en Sanadu Muchos kilos en el paque, you know how I do. Nunca pego Moises. Uh -huh. Chicho tiene conductor como ya uh hacéis -huh. Businessman como volar. Uh -huh. Con todo, lo yeah. me lleva solo conmigo. Yeah. No se les puede parar, uh -huh. solo son unos hijos de papá. Uh -huh. Todo el mundo tiene boca para hablar. Uh -huh. Mucho cuidado de van a hacer callar. So, fuck, fuck what fuck you think me. me. No eres nadie sin género, Money. Soy orgullo para muchos hobbies. Me llaman embustero, me parece funny. With a team, what is that the fog with a team? Yes, sir. What is she the with the team? I have city, get a fog with team. the with team? Aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, team. aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, ha.